Daniela, ¿hubo algún acontecimiento, alguna situación eh, que creara esta discordia tan grande entre eh, Zulma y Daniel, tu padre? Terminaron tan mal ellos Sí, y mi mamá le que... tenía bronca, envidia y te vuelvo a decir, mi mamá todo lo que brilla lo destruye Y mi papá brillaba, fíjate, mi papá es... en su Facebook ya ni era conocido y tenía, es... subía una foto y tenía 10.000 likes sí, Mi mamá sí, claro. tiene dos de pedo entonces digo, eso a mi mamá le daba mucha bronca, que mi papá lo quieran, lo respeten, que haya sido un tipo correcto, eso a mi mamá le molesta mucho. No. Que yo haya tenido vida, hijos que me amen, que yo los ame, eso le rompe terriblemente Pero, pues, sí, los huevos. Sí,